Hola, mi nombre es José Luis Segovia y hoy día 23 de enero del 2022 vamos a revisar el avance del COVID-19 en el Perú y en el mundo. El avance del Omicron en la comunidad europea muestra baja mortalidad. En el Perú sigue avanzando en todas las regiones, pero aparentemente en algunas regiones como en el Callao y el Cusco este, estaríamos llegando a la cresta de la ola. Eh, para evitar contagiar y ser contagiados, eh, finalmente vamos a revisar un video ilustrativo de cómo usar una mascarilla adecuadamente. Veamos. Este es el avance del, del COVID-19 en algunos países que he seleccionado. Por ejemplo, este, eh, en, en Israel, Francia, Perú, Chile y Sudáfrica. El avance de, el crecimiento de casos en Israel sigue de forma exponencial, aunque ya ha llegado a, a la cresta aparentemente. Mientras que en el Reino Unido ya ha pasado la cresta de esta ola de Omicron. Pero en Chile y en Perú sigue creciendo exponencialmente, como vemos en el, este, en el gráfico con los ejes este, en el eje logarítmico, la escala logarítmica. En Chile, aquí hay una pendiente este, recta hacia arriba, lo mismo que en el Perú. Eso mismo se muestra en, en Israel, aunque ya aparentemente estaría llegando en la cresta. En Sudáfrica, este, ya han tenido su, su ola y está disminuyendo, disminuyendo desde de todo enero. Lo que nos importaría ver, además de los casos que vemos que están creciendo exponencialmente, son los fallecidos. Veamos los fallecidos confirmados en el eje logarítmico. Este, vemos que el número de, de fallecidos en, en Chile, fíjense que se mantiene estable. A lo largo por varios meses, o sea, a pesar de que han tenido una, un crecimiento exponencial de casos, el número de fallecidos se mantiene estable en valores menos de un, un, un, este, una persona por millón. En cambio, en Israel sí ha crecido exponencialmente el número de fallecidos desde casi 0 hasta 1, hasta el valor de 1. Lo que me preocupa es que en el, en el caso del Perú, este, estábamos manteniendo un nivel de más o, más o menos de un fallecido por millón y está creciendo exponencialmente este el número de fallecidos. Eso es muy preocupante porque no no aparece no aparenta un, un signos de decrecimiento todavía. Bien, veamos qué ocurre en este, los casos de Omicron en, en Europa. Haciendo revisión de un informe del Centro Europeo de Control de y Prevención de Enfermedades, de las, con datos hasta el 20 de enero, ellos informan que en Europa han recolectado datos de 155,000 casos de Omicron. De esos 155,000 casos de Omicron, este, ten, tuvieron datos completos de, de 111, casi 112 mil casos de los cuales el 76% fueron reportados como sintomáticos y el 24% como asintomáticos eso qué significa que es, ellos ya, ya están ya probado que existen casos asintomáticos en un, un 25% casi eso es algo importante para donde nos para que nosotros recordemos. Además, de acuerdo al estado estado estado vacunal de estos este, casos de, de Omicron, ellos han encontrado que el 9% tuvieron la primera dosis, el 69% reportaron con dos dosis, el 11% con tres dosis y el 10% reportado aunque no estaban vacunados. Bueno, es eso es lo que reportan en este caso finalmente quería mostrar que de los este, de más o menos 77 mil casos en los cuales se tenía el, el, la trayectoria de los, casos, de los casos con Omicron solamente el 1.14% fueron hospitalizados, el 0.16% requirieron este, cuidados intensivos y el 0.06% fallecieron esto en europa tenemos otros reportes en las cuales el, el la tasa de mortalidad por omicron es 0.1 más o menos 0.1 mientras que en el perú estamos mostrando que está, está mostrando ahora mismo fallecimientos del 0.2 por eh, en relación a los casos. Esto es eh, muy importante y todavía sigue creciendo. Entonces eso es una preocupación que esté este, mostrándoles a, a ustedes, que el, el número de fallecidos va a crecer en las próximas semanas. Veamos el, el estado de cómo anda el Perú en este momento en relación a COVID. <coughs> eh, ya tenemos, vamos a ver que refresca la pantalla. Ya tenemos un, casi un 87% con la primera dosis y un, y un casi un 80% con, de personas vacunadas con la segunda dosis. El número de, de personas este, positivas, como les he mostrado, está creciendo exponencialmente, así como el número de fallecidos. El número de pacientes este, hospitalizados también está creciendo de la misma forma. Veamos cómo están creciendo los casos a nivel nacional en, en relación a acá en cada región por ejemplo aquí en lima como ustedes aprecian en lima aparentemente ya se habría llegado a un a una a la cresta de la ola y estaría quizás en forma de, este, descendiendo, pero esto podría ser engañoso porque eh, no se está haciendo todas las eh, muestras necesarias y el resultado de las muestras también están demorando muchos días. Hasta ahora este, se han registrado más cerca de 300.000 casos en, en, en Lima y según este modelo podrían llegar hasta 400.000 casos en, en Lima. Esto significaría que en Lima... Se proyecta una mortalidad, una mortandad de más o menos unas, unas mil personas morirían hacia el final de, de mediados de febrero. Veamos otros, otras regiones. En Ancash. En Ancash este, también estamos viendo que están, aparentemente estarían en la cresta de la ola, pero este, como les dije, los datos todavía son este, incompletos. Se proyecta unos 25.000 casos a 30.000 casos en Ancash. En Arequipa, en Arequipa también ya existen varios días que tienen más o menos 300, no, 3.000 casos por día, por varios días. Y si esto continúa, y luego podría descender hacia mediados de febrero y podrían totalizar quizás unos 70.000 casos casos 70 80 mil casos y podría significar eso unos este, 150 fallecidos al final del, de esta de esta ola en el callao como les he mencionado fíjense que se está está aparentemente estamos en, en la cresta de la ola y ya está empezando a descender y se, se estarían registrando al final unos 30.000 casos quizás um, en el Cusco de la misma forma. Veamos Ica, una región que tiene la mayor cantidad de personas vacunadas. Eh, ya este, también se, aparentemente se ha llegado a la cresta de la ola eh, con unos 1.500 casos al día. Y... En total, si es que continúa de esta forma, se proyecta una, unos 20.000 a 25.000 casos en total, lo que podría involucrar unos, unos 50 fallecidos en total en ICA. Mientras en Loreto, que es una región que también estamos revisando desde hace varios varios días, todavía sigue en crecimiento exponencial. El, número, el factor de crecimiento de casos por día está pues, encima del 5% y no, apare no hay señales de que esté disminuyendo grandemente. Eso todavía va a continuar en crecimiento. En Puno, en Puno, también me parece que está todavía en crecimiento. Todavía faltan algunos días para que sigan creciendo el número de casos y, y de, de, este, obviamente en el futuro de fallecidos. En el, en el caso de Tarna, el caso de Tarna es muy, una, una región muy especial, eh, ha estado controlándose en, en, en, en noviembre una pequeña ola y ahora en la tercera ola este, ya aparentemente estaría, estaría llegando a la, a la cresta de la ola. Bien, como ustedes observan, hay algunas regiones en las cuales este, ya el número de casos se ha estabilizado, pero esto no significa que nosotros no tengamos que este, estemos vacunados o no. Eh, necesitamos tener, este, tomar medidas, evitar contagiar evitar contagiarnos, porque también, como, como les he mencionado, existe un 25% de personas que son asintomáticas en Omicron para evitar para para cómo evitar ser contagiados voy a mostrarles aquí un video de lo que ocurre cuando un modelo este un, un, un aparato un modelo este espele un gas y al que se le pone una mascarilla para evitar y para observar qué ocurre con ese gas si es que las mascarillas no están bien observen este es un maniquí que espele un gas que tiene un color verde Significando, que significa que como una persona es pelería, este el gas cuando uno respira, el aire cuando uno respira. Fíjense, cuando uno respira y la mascarilla está mal ajustada, espele gas por alrededor de la mascarilla hacia atrás de la cabeza. Hay espacios, hay espacios abiertos por los cuales el aire respirado está saliendo y no está siendo filtrado por la mascarilla y está saliendo hacia el exterior sin ser filtrado convenientemente <coughs> se cambia de mascarilla con una mascarilla un poco más ajustada y veamos qué es lo que ocurre esta mascarilla es un poco más ajustada pero todavía expele algún, alguna una porción de, de, de aire contaminado al exterior a pesar de que posiblemente sea una mascarilla KN95 pero mal ajustada alrededor, mientras que si se usa una mascarilla bien ajustada, una, con una protección encima de la KN95 y es ajustada, entonces se, se observa que no existe escape de aire alrededor y también por ende no va a, no va a ingresar el aire este, que tengan. Eh, que esté infectado con, con coronavirus no va, no va a ser, no no te va a infect, no les va a infectar, es por ello que deben utilizar mascarillas debidamente ajustadas que sean KN95. Esa es la lección de, esta, de este modelo para evitar contagiar y ser contagiados con este, con el Omicron o con el coronavirus, o con otro cualquier cualquier virus que se esparce por el, por el aire. Bien, muchas gracias por su atención. Si ustedes están interesados en, este, en recibir más videos, este, presionen el botón y marquen la campana. Hasta la próxima.